Ok, ok, que mi gente. Este es Dima Music. Estamos desde FL Studio esta vez. Y vamos a hacer un remake de reggaetón Un cliente nos pidió un remake de reggaetón Se vamos a mandarle un remake. Eh, bueno, vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué plugin vamos a usar? Aquí tenemos el Diva. Uy, el Diva, el Diva es poderoso, baby bueno, vamos a estar tratando de estar aquí en mi, en mi, mi, mi menor. Eh, hey, sigue ¿sí ¿sí como suena bien? eso, monstruo. Papi, Vamos a grabar eso sin miedo. Okay, vamos a darlo ahí. Ahora pum pum pum. Entramos aquí el piano roll. y lo cuantizamos, tú sabes. Ordenamos aquí tin tan tum pam, ping pam, pum pam y vamos a se escucha esto vamos a darle aquí oye, se escucha bueno entonces lo que hacemos es que ponemos un poquito más larga las notas para que dure más tiempo, ¿me entiendes? aquí en el piano roll nos da la facilidad de que podemos mover Entiende, movemos. movemos sin miedo. Ahí lo no tenemos. El intro, tenemos el intro ya con este pad. Vamos a hacer algo aquí, tú. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar otro acorde aquí. Que vendrían siendo dos sostenidos menores. sin miedo no tengan miedo aquí no tengan miedo aquí tienen que poner, ponerle ponerle ponerle ponerle lo que tú quieras hey. vamos con otro sonidito ¿eh? Ahora vamos a buscar otro sonidito por aquí, hoy. Aquí está, ecualizador paramétrico Q2 Y así como vamos trabajando el ritmo poco a poco Bueno, ya que tenemos eso Vamos a ver Vamos a buscar aquí Sí, Como suena esto, uy pesado, pesado. Ey. Bueno. bueno, para coger el tiempo que tenemos en la sesión que es 87 y poner el, el loop 87, porque el loop está 92 92 en Lo que vamos a hacer es darle aquí y darle en feed to tempo entonces cogemos el rango que es de 50 a 100 y le damos Bye. listo y tenemos el drums a tiempo hey, dile uh. Uh. ese lo vamos a combinar con este los mismos pasos lo cuantizamos pum, pum, pum, y listo vamos a comenzar Lo cierto Vamos a mandar al ecualizador ahora. Ahí están llegando los mensajes. Cuánto ritmo quieren, cuánto ritmo. Bueno, ya que tenemos el drums, ahora lo que vamos a hacer <coughs> después del intro vamos a dar una vuelta al intro, ¿sí? Y una vuelta al vamos al verso el antes del coro, si ¿sí me entiendes. Vamos a buscar un sonido para entrar aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí de la librería Vintage Drum tenemos un impacto. Esto son así. Uf, está buenísimo, cierto? Y a ver qué hay aquí. No de reversa. Vamos a ver cómo suena este de reversa. A ver. Vamos a setearlo aquí. Pipa pipa pipa. Uy, suena duro eso. Tan. mandamos al miser, tú sabes. iba cogiendo, vamos para atrás Hoy Hay que arreglar este intro al intro lo que le vamos a hacer es que vamos a agregarle una especie de suspenso, no sé, que algo que se sienta a ver vamos a buscar aquí en fantasies <susurra> hacer es que vamos a darle una intención de volumen como que entre bajito y después vaya subiendo Va. es que vamos a dar o con sonidito este hoy a que no sale piano horror, mi gente. El piano horror es el piano horror, mi gente. Ok. Vamos aquí al piano horror. Y lo que hacemos es que... Copiamos. se escucha un poquito más oscuro oh. oh shit hardcore este plugin me gusta usar cuando quiero buscar los sea, efectos raros <risa> un fil aquí para esto, un fil. vamos a oh, oh, vamos para el bajito buscamos un bajito el de Nessu papi va san de nesu sin miedo hacemos ahí, estamos inventando no, no me gusta tan así tan seco, tan feo. Vamos a hacerle un jueguito. Oye, ¿de dónde está llamando? Tres, cuatro. Cuatro. Así, jugadito. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Entonces, no para el Miser. Miren, no se olviden de guardar. Siempre que estén haciendo un beat, control S. Porque después pues, que se va la luz, que tal, que si Guarden, ya saben. hacer con estos drums, como para darle fuerza hay un consejito que yo les doy aquí perso perso es que vamos a abrir un canal aquí <coughs> y vamos a usar este mancito este se llama Diablo Light para darle punch para darle pegada al drums entiende Entonces, vamos a escuchar mm. Bueno, vamos a darle pegada a eso Entonces, aquí tenemos en el 8, en el mixer Nuestro drum, ¿cierto? Entonces, ahora lo vamos a mandar al insert 30 Que es nuestro canal auxiliar Y el insert 30 lo va a mandar al mixer Entonces, vamos a ver Vale, ponche esa vaina. Dice: uh. oh. Vamos a darle un toque más suave, no tan cara. <risa> vamos a dejarlo en cara, me no suena más en cara. Entonces, vámonos, vamos al drum y ahora vamos. <coughs> Oye, el gripe está empezado, loco. Cuando se me va a quitar. Y vamos a igualizarlo. Vamos a quitar la frecuencia que nos editamos del bajo. pronto ponle un poquito más de brillo porque está como apagadito no brillo por ahí pero bueno vamos a darle vamos a poner el drum vamos a darle volumen porque está muy muy muy vamos con un compresor como el para darle un poquito más de saturación Ahí. algo así, algo así estamos buscando Aquí estamos súper saturados pues no tenemos ni limitador ni nada pero eso después lo arreglamos así que no se estresen el musicólogo trabajaba duro por, con, por rompiendo las bocinas y después eso en la, en la mezcla ustedes lo, lo acomodan ustedes hacen lo que ustedes Quieran a su gusto en la mezcla Van cuadrando y todo eso Entonces Vamos A escuchar Sin nada Y después vamos a escuchar con el Oscuro Oscuro Ahí coge vida Entonces Vamos a ponerle este otro Por debajito para que mezcle Entonces Gracias. que voy a usar por aquí los loops y ahí voy combinando entonces es un poquito más marcado pero también lleva yeah, yeah, el ponche yeah, yeah. la esencia hacer es copiar copiar vamos a ver si hacemos otro par de este diferente me daré ese ahí y hacemos otro entonces en el otro lo que vamos a buscar es que se escuche diferente al intro no sé. vamos a ver si usamos spam hasta que se queme pan. se lo usamos en el tutorial anterior de trap pero aquí también hay buenos pads para el vamos a buscar aquí soon Ahora vamos a buscar un vocal show Este palo vamos a coger Y lo vamos también como que a bajarle Loco, estoy en vivo, loco Aquí dale un poquito de la frecuencia alta, que no sé. Y vamos a agregar un de gross beat session. Porque Ok. Oh. Suena brutal poner un crash Aquí Papi, ponte los audífonos un momentico David, vale. yo termine de grabar eh. Entonces Aquí, y vendemos este sonido, uy, papi, usando el mismo sonido, lo que vamos a hacer es que vamos a usar los mismos sonidos. aquí en el chanteo, vamos a armar el chanteo aquí rápido vamos con un pequeño corte aquí para que qué hay lo metemos aquí sin miedo antizamos pum pum dash tú tres, chao, chao y ahora sí, okay. vamos a buscar el chanteo, vamos a ver qué vamos a poner el chanteo, que okay. entonces vamos a ver aquí Este no. Este es tempo. De 50 a 100. Ahí, sin miedo. Entonces, ese lo vamos a combinar con... O. Podría ser... Este... Este más... Entonces, filtro to Tempo también... Después que esté cuantizado... Los combinamos, para ver qué tal, ¿Qué, qué, qué sonido tiene, qué sonido nos da en el chanteo. Ya que tenemos ahí, vamos a escuchar. sí, va a papi, otro nivel, otra otra cosa. Otra cosa. quieto, hombre... y otro nivel. Acabamos aquí con el pato. Mandamos no, para el rápidamente, unos box show o si? Sea? box sample para esta es la librería de slide digital hey, esta vaina vamos a abrir una de a ver qué conseguimos la opal, no, ¿vale? dice... No se olviden de guardar. Guarden, guarden. Bueno, vamos a hacer un vocal shop con esto que demostro. Vamos a agregarle un River. Un River ahí sin miedo. Hasta el fondo. Oh. Y buscamos Hardcore para darle otro toque... ...prenoso. Vamos a ver qué... se está saturado! Buscamos Hardcore. <risa> <para> <risa> nah. Por ahí va algo más o menos así. Por ahí va. Buscamos un delay ahora. Para que haga el delay también. Ok. A ver. al intro Uy. pero vamos a poner lo que se escuche más, más por debajo Estoy haciendo un en vivo con todos los audífonos un momentito. Para variar aquí Vamos a otro sonidito usar agregarle pollo. Bueno, bien, gente, ahí tenemos nuestro beat de reggaetón. Si a partir de ahí ustedes quieren seguirle metiendo más cosas, más, más ideas, metanle. Recuerden suscribirse a mi canal. Les voy a dejar estar dejando las librerías ahí, como siempre lo he hecho, para que ustedes hagan los ritmos desde, desde su casa y puedan hacer todo de tal manera que, que bueno, les colaboren algo y y bueno, no sé, ustedes agreguen su creatividad, no tengan miedo de entrar al FL, de moverlo, <coughs> no tengan miedo de, de, de dejarse ir, de dejarse soltar. Eh, les recomiendo que busquen referencias, busquen bien en internet y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, van a tener totalmente gratis librerías, sonidos, voy a compartir con ustedes y bueno... Bless up, este Dimas Ubi. Esto es dice es así.